Los residentes del municipio de Las Guaranas se quejan de las condiciones que se encuentran las aceras y contenes en esa ciudad. Aseguran que el alcalde Jochi Antonio tiene ese municipio olvidado. Hay un síndico aquí que no resuelve porque quiso arreglarlo, como que quiso arreglarlo una vez, pero se paró, dejó de con eso. ¿Magen? Sí, sí, sí, su, su, su, su, no eso es eso, Que no hay una, una, una autoridad que no... no no califica eso está mal hecho se tiene que hacer algo con la guarda lo principal aquí es, es la escuela que queremos que que la, la remodelen porque eso desde, desde que se nubla tienen los niños que andan remangados ahí esa escuela no sirve estamos esperando que, que el gobierno haga algo, ha, algo por eso tiene mire cuando él, cuando él entró aquí nuevo vinieron y lo desbaratan y que para reparar no han hecho nada ese no ha hecho nada aquí en los jardines comprueba mire lo ahí vea ese no sirve para nada, ni sirve ni más, y loco porque salga de ahí. Tampoco ha hecho nada, tampoco hace fuerza tampoco por arreglar los contenes, las aceras, mira la calle como están los pedazos de calle también, tampoco ha hecho nada tampoco. Y en tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.